¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a subirnos aquí a, a esta torre que tenemos aquí en esta, en esta colina, ese este cerrito, para desmontar lo que es un, una antena eh, Libin M5, segunda generación. Eh, el motivo del desmonte es porque ya no la vamos a utilizar, ya que hace unos días cambiamos... Eh, sustituimos esa antena por una antena más pequeña una tp 210 conectada a una Altai C1N la frecuencia que utiliza esta es de 2.4 y la que vamos a desmontar pues es la, la in M5 segunda generación frecuencia de 5 GHz entonces pues vamos a ir a desmontarla, y bueno, vamos a empezar a subir unos unas pequeñas rocas que hay por acá, con cuidado, perfecto, ya estamos llegando ya a este lugar, les voy a comentar, y, y bueno, también vamos a observar, de cómo está conformado eh, los enlaces punto multipunto de las antenas que también tenemos instalada a 2.4 vale bien aquí como pueden observar es un pequeño eh, pueblito bueno aquí le dicen ejido ejido lázaro cárdenas y bueno ahí donde estamos observando donde está el árbol el árbol y la palmera pues ahí tenemos eh, instalado una antena cp210 de tepelín eh, qué más Allá tenemos otra, dos, y otras dos allá. Y también tenemos una, una más, en esa casa. ¿Vale? Entonces vamos a continuar subiendo esta colina. No está muy alto, pero pues nos falta hacer un poco de ejercicio más para estar en, en forma. ¿Vale? Aquí vemos un caballito. Y por aquí estamos llegando a la torre. Aquí está la torre. Donde tenemos instalados las antenas. Esta la más alta es la de nosotros. Y la que está ahí arriba del techo es la de otro compañero. Entonces vamos a desmontar esa segunda antena. De arriba hacia abajo vamos a desmontarla. La que está apuntando la tercera de arriba hacia abajo está apuntando hacia allá. Está recibiendo una señal. Y la otra que aparece un poquito más abajo es la Altai C1N que está conectado como punto multipunto a 2.4 GHz. Y esa caja que vemos ahí, pues es donde están las conexiones, ¿vale? Es una torre de eh, 21 metros. Y bueno, vamos a proceder entonces a subir y a desmontar, ¿vale? Entonces, en un momento más, regresamos. <coughs> bien, vamos a subirnos, seguimos subiendo, con cuidado, ya que encontramos las retenidas, ahí vamos, ahí vamos, más y llegamos un poquito más un poquito más Perfecto, ya estamos aquí. Vamos a proceder a anclarnos para asegurarnos bien. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a proceder entonces a desmontar nuestra antena. Bien, les explico nuevamente. Eh, pues esta antena eh, es la que utilizamos para mandarle el, eh, la señal a esta casa solamente con esta antena ya que no contamos con una antena de 2.4 para conectarnos y pues aquí como les comentaba estamos dando servicio con el Altai C1N a esa casa que vemos ahí ahí está y también en, ese, en esa dirección estamos dando servicio a dos antenas dos aquí y una más allá sale entonces las distancias son entre 100 200 metros, estos que están cercas, y entre 600 y 800 metros a los que están más retirados. Y también estamos dando un servicio de internet con la antena que tenemos más arriba, que tenemos hasta allá arriba. Estamos dando un servicio de internet a esa dirección, a esa dirección a 7.5 kilómetros. Vale, bien, vamos a proceder a quitar esta antena y tenemos un detalle más aquí que no tenemos un desarmador de plano, pues vamos a desmontar primero la antena. Sí. Vamos a sujetarla ahora a nuestro arnés para así poder bajar con ella uh -huh. con cuidado, con cuidado bueno es aquí el detalle donde donde este esta base pues tenemos que ver cómo desmontarla y vamos a ver si conseguimos algo algún fierro porque nos pueda ayudar en eso vale entonces vamos a proceder a bajarnos y buscar algo que nos ayude Bien, vamos abajo. Bien, estamos llegando aquí a la antena Altai C1N, es la que tenemos colocada como punto multipunto, vamos a mostrarle para que ustedes vean que es la Altai, aquí está, aquí la tenemos, esta es la Altai, Altai C1N frecuencia 2.4, es la que estamos tenemos instalada como sectorial para dar servicio a lo que es en esa dirección y bueno vale seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando y vamos a llegar a donde tenemos colocada la alimentación y los pues de cada antena aquí está. pues también necesitamos algo para abrir este esta caja y poder quitar los, el pollo ¿no? de, de la antena que desmontamos. Bien, pues vamos a proceder a buscar algo para desmontarla y ahorita regresamos. Bien, vamos a proceder a abrir este con un, con un cuchillo o con un pedazo de machete que encontramos por acá. Ya que no tenemos la llave Y bueno, vamos a verlo cuidadosamente Ya que la última vez Encontramos algo por acá Perfecto Ahí está El panal que habíamos visto la vez pasada Que nos estaba Estorbando Perfecto tenemos aquí los POES esto todo queda normal y bueno no me puedo llevar por aquí que no esté se esté utilizando ese es el POES del Altai C1N y vamos a dejarlos funcionando perfecto nos está olvidando cerrar De poderosa. bien, pues seguimos seguimos, seguimos, seguimos ya llegamos perfecto hay que sujetarse bien ya que al estar arriba en las alturas es muy peligroso. Perfecto. Vamos a proceder a quitar nuestro desarmador estrella. Bien. ¿Dónde estás, desarmador? Ahí vamos, ahí vamos. Disculpen, amigos, si en dado caso que el video se corte, pues ya estamos prácticamente quedándonos sin batería. ¿Vale? Y si este video ya no se grabó, pues ya. Ahora sí que, pues nos despedimos hasta aquí. Espero les haya gustado este pequeño video de cómo eh, desmontar una antena con el desarmador maestro ya que no contamos con un desarmador plano vale y bueno pues ahora sí que pues hay que buscar los medios de fortunas para poder hacer este el desmonte y bueno no veníamos preparados realmente para desmontarlo nada más que pues se me ocurrió desmontar la antena y y sin herramientas vale entonces mis queridos amigos, nos vemos en un próximo video en su canal de servicio técnico en CCTV. No duden, no duden, en suscribirse, no duden en suscribirse y compartir este video por las redes sociales. Contáctenos, contáctenos por medio de el WhatsApp que tenemos por aquí en la descripción del video. Y bueno, chau chau, nos vemos hasta la próxima bye